Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Puedo sentir que vamos a tener una sesión muy profunda. Me veo a todos los amados. Es muy lindo ver sus caras sonreír y sus saludos. Bueno, tenemos una hermosa película hoy y, de nuevo, viene de una encuesta. Nosotros hacemos una encuesta cada semana y en primer lugar en la encuesta en inglés esta semana, por lejos, con 50 votos, ganó aceptar tu verdadera función, la felicidad. Muchas veces no pensamos acerca de nuestra función como felicidad, porque la felicidad se ve, es como un sentimiento, es abstracto y usualmente... Eh, asociamos la función con algo que se informa o algo que hacemos. Pero, un número uno en la encuesta, 50 votos, aceptar tu verdadera función, la felicidad. Y en segundo lugar, en la encuesta en inglés, es enfrentar el problema de la autoridad con 10, 10 votos. Y luego, en la encuesta de español, número uno, era sanar los celos, la comparación y la competencia. Y luego, en número dos, es aceptar tu verdadera función, la felicidad. Así que esa, eso es lo que oramos esta semana, es elegir una película que realmente pudiese hablar acerca de estos temas de la forma más completa, de, que se, de la forma... Más eh, completa de forma que podamos imaginarnos. Y lo que consideramos, consideramos diferentes tipos de películas como Mr. Rogers o una película de 1929, No te lo puedes llevar contigo. Hay de hecho varias películas muy buenas eh, acerca de abrirse a la función de uno. Pero en esas películas eh, lleva un tiempo llegar a ese punto y también necesitábamos un punto que, una película que vaya todo el camino. Porque cuando Jesús habla acerca de la felicidad, Él lo tiene en los respetos más elevados. Recientemente tuvimos la lección, el perdón es la llave para la felicidad. Entonces, cuando la felicidad se pone al final de la oración, sabes qué tan elevado es. El perdón es la llave de la felicidad. También hay otro punto en el texto en donde Jesús dice, Curar es hacer feliz. ¡Wow! Esa es una línea interesante. Curar es hacer feliz. Y luego también recuerdo, también me sorprendió, años atrás estaba fascinado con el tema de la, de la muerte y cómo Jesús habla acerca de la muerte en el curso de milagros. Porque generalmente cuando Él habla acerca de la muerte, Él no está hablando acerca de la muerte del cuerpo. Creo que en el canto de la oración sí menciona, eh, eh, la muerte podría ser así, el cuerpo es dejado amorosamente de lado. Pero es una circunstancia muy rara en donde él habla acerca de la muerte en términos del cuerpo. Lo mismo con la crucifixión. Muchas veces Jesús habla acerca de la crucifixión del Hijo de Dios, pero habla acerca del ego, el sistema de creencia, esa es la crucifixión del Hijo de Dios. No está hablando acerca de lo que sucedió dos mil años atrás como un evento en el tiempo y el espacio que involucró la muerte del cuerpo de Jesús, sino que a él está hablando en términos de la mente. Entonces una vez decidí eh, investigar acerca del tema de la muerte y descubrí en la lección, que él tenía un par de lecciones en donde él estaba haciendo un sermón acerca de la muerte. Entonces yo estaba fascinado cuando hay un sermón en vez de una línea o dos. Entonces leí 163 y 167 y básicamente ahí Jesús decía que la muerte... Es cualquier tipo de experiencia que tienes que no es su de suprema that's felicidad. Así that. es como define la There's muerte. Cualquier experiencia, incluso también eh, dice, incluso un suspiro de cansancio, un suspiro. No dice sleep. que te, que te sientas, su un ah. suspiro, como, ah. Yeah, Yo pensé, oh. oh. <laughs> <that's death. laughs> ¿Y eso es yeah, muerte? Sí. Eso es ah, muerte. Ah, un suspiro de cansancio. Me gusta eso porque me gusta siempre decirle a Jesús, dámelo de forma directa. No vayas a, a rodeos, dímelo directa. Entonces en esas dos lecciones, 163 y 167, él menciona eh, un poco de placer y también un suspiro de cansancio. ¿Un placer y un suspiro de cansancio es muerte? Sí, entonces está definiendo la muerte, como cualquier experiencia que no sea de suprema felicidad. Entonces es por eso que tengo que mostrar esta película hoy, porque miré todas otras películas y ni siquiera se podían... Estar en, no están ni en la misma liga que en esta película. Eran buenos intentos, pero cuando defines la muerte como un suspiro de cansancio y eh, placeres del mundo, Solo la experiencia de suprema felicidad es no muerte. Y básicamente nos está diciendo solo hay amor y muerte e, y miedo. Entonces la felicidad es sinónimo con la vida eterna. Incluso dice en el curso que cuando alcanzas el sueño feliz, el sueño feliz también es una ilusión y eso también se irá rápidamente porque Dios dará el último paso y también explica que también eso es un recuerdo de Dios no es como que Dios está ahí diciendo ven, ven, salta da el paso, da tu parte no, no, no, así no funciona es simplemente una forma de decir Dios dará el último paso es retornar a la creación retornar al espíritu abstracto retornar al conocimiento, al y reino de los así, cielos entonces él sí lo dice de forma muy clara y dice incluso el sueño feliz no es la felicidad completa no vas a saber lo que es la felicidad hasta que despiertes del sueño feliz incluso entonces eso pone todo en perspectiva tan feliz como puede ser el sueño feliz es muy consistente en felicidad pero incluso dice en un punto que el hijo de Dios solo puede ser feliz en el ambiente en el cual fue creado y eso es espíritu no tengas dudas, no es la percepción. Entonces, muchas veces las personas leen el curso y me dicen, David, estoy viviendo mi sueño feliz. Cuando dices mí enfrente de esa oración, ese es el primer problema. Porque hablé con una persona recientemente, tres, cuatro semanas atrás, y dijo, creí que estaba viviendo mi sueño feliz. Creí que había alcanzado, no se podía volver más feliz. Y luego la pandemia vino. <laughs> y se volvió una pesadilla. She said, she Ella lo describió todo, todo en el teléfono y yo dije, sí, dreamer. eso no, no es el sueño feliz. Si <laughs> <you> <laughs> sí, puede rápidamente convertirse en una pesadilla. No puede, no puede realmente adentrarse en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el, el sueño feliz. Y también cuando pienso acerca de la felicidad, recuerdo Jesús diciendo que la felicidad es un estado constante. Entonces lo que nosotros describimos como feliz en este mundo, como un momento feliz, o una memoria feliz, o una situación feliz, o un escenario feliz, no es realmente feliz porque no es constante. Una situación, por definición, viene y Iván. Las situaciones son temporarias. Y él está diciendo, de hecho, la felicidad... Si quieres hablar acerca de la felicidad temporaria, habla acerca del de sueño feliz, el perdón. Y ese es un estado muy entrenado de mente. Es el más elevado que puedes adentrarte en la conciencia. Ese es sueño feliz. Pero ahí no está hablando de la felicidad última, porque eso es de Dios. Es por eso que el curso básicamente está resumido en nada real puede ser amenazado, nada real existe. En eso radica la paz de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de la felicidad en términos de la tierra, usualmente es descrito en forma de situaciones. Como cuando las personas dicen, he encontrado mi mi trabajo de los sueños, usualmente no están hablando acerca de la expiación, están hablando acerca de algún trabajo en el tiempo o el espacio que involucra cuerpos y están diciendo, encontré mi trabajo de sueños. No, no los he encontrado. De hecho, no durarías mucho en la tierra si hubieses encontrado tu sueño feliz. Entonces, ese sueño, el trabajo de sueño feliz es un intento del ego de mezclar las ilusiones y la verdad. Otro común es alma gemela. ¿Cuántas veces ustedes, personas, cuando van a, a las personas y dicen, Estoy esperando al elegido? Y yo digo, ¿el elegido? ¿La expiación? No, <risa> estoy esperando al elegido David, seamos prácticos, al elegido, al el alma gemela, el amante de los sueños, el que cumplirá todos mis sueños y mis fantasías. Es como cuando lo cuestiono más, dicen, es el perfecto para mí. Y entonces el concepto de almas gemelas... Jesús, lo más cercano que habla de almas gemelas es en el nivel de enseñanzas. Y el tercer nivel de enseñanza es el nivel de enseñanza-aprendizaje de por vida, una pareja de por vida, en, en donde cuando si ellos deciden aprenderlo, la lección perfecta está enfrente de ellos y puede ser aprendida. Sin embargo, describe esta relación como... Creo que dice horrorosa o muy difícil. It's, it's, it, fact, um, de hecho, it can, it can seem puede parecer muy difícil. Uh, and y he says dice, quizá life. por vida. And psh. Psh. There goes Ahí va uh, eh, el alma gemela y dice, you know, puede testy, ser muy difícil, quizá de por vida. Si él simplemente hubiese dicho, difícil es una cosa, pero poner quizá de por vida, él está diciendo, ni siquiera pienses, ni siquiera trates de ir allí, puedes mantener eso en tu mente si quieres, pero... La felicidad, incluso la experiencia temporal de felicidad va mucho más allá de este concepto de alma gem gemela. Es como si estuvieses en un campo de fútbol y tienes 100 yardas y estás en la primera yarda y tienes 99 yardas. Y tú vas, he encontrado el elegido, he encontrado mi alma gemela. Y Jesús dice, está bien, oh, sigue viniendo, tienes 99 más yardas que atravesar. No, no, no hagas tu celebración todavía en la línea de una yarda, tienes 99 todavía ahí. ¿Qué significa eso? Eso debe ser más elevado que elevado. Bueno, básicamente lo que sucede es que cuando la mente se durmió y se olvidó del cielo, inventó ego, al we'll ego el ego, ego inventó un mundo de space, sueños el tiempo el espacio y el universo del tiempo y el espacio por sí mismo no es un problema, ¿por qué? Porque en cuanto la separación pareció ocurrir, el Espíritu Santo respondió inmediatamente, simultáneamente. Eso no es realmente un problema. Si tú lo ves de esas perspectivas, es que el cosmos no puede ser el problema, ¿por qué? Ya ha sido corregido simultáneamente. Entonces ni siquiera hubo un momento de decir, ups, O ¡uh! O ¡oh! oh, oh, oh. No, no, ahí está, The la corrección se dio de forma so simultánea, entonces... Cuando la separación ocurrió, el Espíritu Santo dio como la, la respuesta simultáneamente y luego el ego respondió al Espíritu Santo con su propia defensa, en contra de la corrección. Y ahora necesitamos ver de eso de forma muy cercana, porque necesitamos saber qué es. Porque si todo fue ofrecido a nosotros en ese instante por el Espíritu Santo en un en un plato de cristal, aquí trae provecho y nosotros vacilamos por un momento como, ¡uh! ¿Eso fue malo? ¿Eso fue terrible? ¡No! Bueno, el ego tiró su defensa en contra de la expiación, su defensa en contra de la corrección e inventó algo que sería tan engañoso que generaría culpa y mantendría a la mente atrapada y no aceptaría la corrección y la expiación. ¿Y qué inventó el ego? Juicios. El juicio fue la defensa del ego en contra del Espíritu Santo, en contra de la corrección, la cual fue ofrecida simultáneamente. Entonces, no fue sorprendente que dos mil años atrás, cuando Jesús estaba en el Sermón de la Montaña y estaba dando los evangelios, que él diría, no juzgues, a menos que sean juzgados, porque si aceptas el juicio en tu mente y te estás juzgando a ti mismo y estás bloqueando de tu conciencia que tú eres de Cristo, estás bloqueando la corrección del Espíritu Santo con el intento de jugar. y eso pasa con nuestra encuesta en español, porque número uno era sanar la comparación, los celos y la competencia, ¿Qué tienen estas emociones? Celos, comparación y competencia. ¿Qué tienen todas en común? ¿Cuál es el denominador en común? Juicios. No podrías tener celos sin juicios. No podrías tener comparación sin juicios. No podrías tener competencia sin juicios. No competencia sin juicio. Entonces Jesús realmente está dando la respuesta cuando dijo, no juzguen o seréis juzgados. Está dando la respuesta a lo que vino número uno en la encuesta en español. Y, si a la inglés, aceptar tu verdadera función, la felicidad, ¿cómo podrías aceptar tu verdadera función, feliz, eh, la felicidad, sin aceptar la corrección? Y dado que este es un curso que no tiene como objetivo enseñar el significado del amor, sino que tiene como objetivo liberar los obstáculos de. Eh, que están Judgment. impidiendo la so, presencia del amor, ¿cuáles son esos obstáculos, los juicios? Tonight. Entonces we're de nuevo, eso es por eso que estamos mostrando esta película. Estamos the yendo the todo Bases el camino. <laughs> in, <laughs> estamos en, ahí en la cancha. <laughs> Está agarrando su bate, está apuntando, oh, está pre prediciendo un home run. Te está mostrando que tan bueno era Babe Ruth, he the era series, Ruth time, eh, como jugador yeah, de béisbol. Estaban Chicago en la serie mundial y creo que era Chicago, White Sox. Y él va a jugar he, y luego eh, él agarra su bate y apunta the, uh, a través de de la, de la cerca dice: Voy a hacer un jonrón. Y luego él hace hay unos pitches y no. Y ese pch. Y, y todos estaban ahí mirando. Y todos estaban tratando de agarrar la pelota. Y hay un jonrón bien, bien alto y la pelota se fue bien, bien lejos eso fue en el tiempo en el cual el 15, las los <ríe> Quiso. Él hace 60 home runs. ¿Y de dónde vino este tipo? 60. Y no fue suficiente hacer 60 home runs, sino que él apuntó. El pitcher está listo. Y luego, él predice un home run. Él tenía mucha confianza. Bueno, el Espíritu Santo tiene confianza. El Espíritu Santo ya respondió a la creencia en la separación. Fue manejado en un instante. Y fue solo esta creencia en el juicio. Y cuando yo digo creencia en el juicio, es porque en el manual para maestros de un curso de milagros, Jesús dice, le hacen a Jesús la pregunta. Eh, la pregunta es, pero Jesús, ¿cómo se deja ir el juicio? Es una pregunta bastante fascinante para tener el manual para el maestro. ¿Cómo se deja ir el juicio? Y dice en su respuesta, no, tienes que darte cuenta la imposibilidad del juicio. En otras palabras, Dios no te ha dado estabilidad. Esto fue inventado. Dios no juzga. Y Dios no da a ningún hijo de Dios la habilidad de jugar. Entonces, lo que Jesús está diciendo, la pregunta no es cómo parar de jugar, porque nunca pudiste juzgar en primer lugar. Tienes, se te tiene que mostrar la imposibilidad de los juicios, que estás tratando de hacer algo que no puede hacerse. Y así es como se frena. Porque algunas personas dicen: Ay, ah, David, por décadas he tratado de dejar de juzgar y no puedo parar de jugar. Y y yo digo cómo paras un tren de carga para que no de vaya debajo de una montaña no no lo paras no paras un tren de carga que está yendo abajo con no sé cuántas toneladas eh, y que está yendo abajo de una montaña la gravedad lo tiene lo, no lo puedes parar pero que sí si nunca dejó el, el, el, la punta de la montaña que si nunca fue posible que fuese hacia abajo? Te tienes que dar cuenta la imposibilidad del juicio. O también en otra parte del curso dice que tienes que ver la imposibilidad del ataque. Él sabe lo que está hablando porque en la unidad solo hay unidad. Y tienes que tener dos para tener ataque. Tienes que tener un atacante y un atacado. Y él sabe que la mente es completa y plena y el espíritu es completo. Entonces también lo que diría es que la felicidad es completa y plena. Y Ahora, cuando el, el juicio fue inventado, ¿qué significa eso? Lo que Jesús dice es, no es el cosmos, el Big Bang, lo cual fue el problema, porque el Espíritu Santo lo respondió. Entonces, el cosmos es simultáneo, fue simultáneamente Respondido. Es por eso necesitamos nuevas ideas acerca del tiempo. Es por eso que tenemos que dejar todas nuestras ideas de reencarnación, porque porque eso está en el tiempo lineal. Tienes que, tenemos que dejar ir causa y efecto. También tenemos que ir más allá. ¿Cuál es la película que vimos recientemente? Tenent. Tenemos que ir más allá de Tenent, porque el futuro no puede causar el pasado, más que el pasado puede causar el futuro. Uh, ambos son no, no son correctos porque el tiempo es simultáneo, porque el Espíritu Santo lo respondió y la percepción del Espíritu Santo es simultánea y es la única percepción de utilidad en el tiempo. Ahora, si la mente se pudiese dar cuenta que el tiempo es simultáneo, ahora imagínate cómo todos tus problemas desaparecerían. ¿Tendrías problemas de relaciones y el tiempo sería simultáneo? No, relaciones interpersonales. ¿Tendrías problemas con la comida? ¿Problemas de dormir? ¿Tendrías cualquier problema? No, no, porque el tiempo simultáneo no tiene lugar para que haya problemas. No hay problemas si el tiempo es simultáneo. Pero el ego lo proyectó, hizo un cosmos lineal, un cosmos de dimensión. Pasado, presente y futuro. El ego inventó ese pasado, presente, futuro, ese constructo. Y como dije recientemente también, luego el ego traza de forjar la continuidad en su constructo, haciendo pasado al presente y futuro continuo. Jesús dice, no hay forma. Lo único que es continuo es la creación en el cielo. Tu espíritu, la luz es continua. Y luego, tú anhelas intimidad y las relaciones en la tierra. Tú estás en realidad anhelando la creación. Estás anhelando la continuidad del cielo, la continuidad de la eternidad, la continuidad de la creación. Y todos los de tratar de alcanzar esta continuidad en el tiempo y el espacio, todas fallan. ¿Por qué? Porque Dios no creo el tiempo, el espacio, y Dios y Dios creó el tiempo o el espacio y Dios sí creó el espíritu entonces es por eso que el recuerdo de Dios es la respuesta a todo esta película va hacia esto no hay muchas películas que muestran esto muchas de ellas están en el tiempo lineal eso es dulce, y espero que tiene un final feliz no, no, no está esta va hacia Samadhi el mismo estado que mi gato tuvo una vez y créame cuando a no, eso está en Samadhi no está pensando acerca de la comida, no está pensando acerca de dormir, o los pájaros, Samadhi he sido de los pensamientos del tiempo y del espacio. Ahora volvamos a los juicios, porque esto es algo clave. Si pudiésemos entender el juicio y nos empezamos a dar cuenta que es imposible, entonces eso va a ser divertido, eso va a ser inocente. Si no soy capaz de jugar y sé que no soy capaz de jugar entonces voy a simplemente relajarme y no me voy a preocupar acerca de las elecciones, porque adivina quién inventó la Elección, el ego. No hay nada entre que elegir en la perfecta unidad, solo en la dualidad hay elección. Entonces básicamente el Espíritu Santo le está diciendo a la mente, sígueme, yo voy a guiarte, yo voy a deshacerte, yo voy a llevarte fuerte fuera de este mito de juicio, el cual es realmente un mito, te voy a llevar al punto donde te das cuenta finalmente que no tienes que decidir nada. Esa es la última realización del despertar espiritual. No tienes que decidir nada. ¿No suena eso tan relajante? No tienes que decidir nada. Haces la última aceptación de la expiación y ¡boom! Retornas a un estado perfecto de, de quietud, el cual es la luz que Dios creó. Entonces, todo nuestro enfoque en la guía es, hoy oh, Espíritu Santo, decide por, Dios, decide por Dios, decide por Dios por mí. Eso básicamente está diciendo, si hay algo que necesito hacer o decir, tú muéstramelo, tú dámelo, tú hazlo a través de mí, porque yo simplemente voy a alinearme, porque yo quiero llegar a ese lugar en donde no tengo que decidir nada. Ahora, el juicio es cuando el, es cuando el Big Bang pareció ocurrir y tenemos todas estas estrellas y planetas y agujeros negros y todas estas cosas. El ego pensó, hmm, ¿cómo me gusta esta imagen, realmente me gusta, ¿qué puedo hacer? Mantenerla. El ego pensó, ¡ah, qué gran defensa! Una... Hoja cósmica cubriendo los pensamientos privados y mentes privadas y partes privadas. Una hoja de ego cósmica. Y el ego el ego dijo: como en la película que vimos, el, la, la película del ego, en esa película estaba el Kregel, que era el pegamento, que el señor negocios estaba tratando de pegar todo y inventó un mundo de creencia, de legos. Y él estaba tratando de ponerlo todo en su lugar con el pegamento y mantenerlo así. El ego inventó esta imagen y luego pensó, ¿cuál es el pegamento que puede mantener todo en su lugar? ¡Juicio! Y es por eso que fue inventado el juicio, y qué es el juicio más que hacer una jerarquía de ilusiones. Si son todos iguales en el tiempo simultáneo, entonces ¿cómo las congelas y de realidad, excepto al organizarlas de... Eh, bajas hacia superiores haciendo una jerarquía ese fue el principio de las preferencias para los seres humanos es aceptado como eh, la jerarquía de Maslow las necesidades de los seres humanos las preferencias, la comida y hambre y sexo y calor y todas las cosas que el ser humano necesita todo es parte de la defensa del ego en contra de la expresión porque eso es una preferencia es un juicio es un juicio que dice que algunas cosas son mejores y algunas cosas son peores, hace una jerarquía de las imágenes. Y desde esta jerarquía se protegen contra de la solución sanadora del Espíritu Santo, la cual ve que todas las imágenes son igualmente falsas. Todas las imágenes son falsas para el Espíritu Santo. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que eso es por lo cual estás orando para los milagros, es por eso que llama un curso de milagros, porque todos los milagros te dan un pequeño vistazo de ver lo falso como falso, de no hacer una jerarquía. Y si notas, en el curso de milagros, es de, de milagros, cuando Jesús habla al principio del libro, one, en el capítulo 1, él lo dice de forma directa, con los 50 principios de milagros. Y de los 50 principios de milagros, adivina cuál es el primer principio. De los 50, ¿cuál es el primero? No hay grado de dificultad en los milagros. Ese fue el primero de 50 explicaciones diferentes de los milagros. La primera es que no hay grado de dificultad en los milagros. Milagros. ¿Y cuál es el motivo debajo de, de eso? No hay grado de dificultad en los milagros porque no hay jerarquía de ilusiones. Lo cual nos dice luego que no hay jerarquía de ilusiones, también nos explica. Y la orden por la cual hay no hay grado de dificultad o jerarquía de ilusiones, eso es porque no hay juicio. Esa es la única forma en que puedes levantar a los muertos y sacar a los demonios y puedes sanar a los enfermos y hacer todas las cosas que Él hizo. Señor, Señor, tenemos hambre. Tráeme una canasta de pescado. ¿Dónde está el pan? ¿Y quién da de comer? Cientos de personas con One basket una canasta fish. de pescado. ¿quién entre nosotros puede darle de comer cientos de personas con una canasta? No, no lo hacemos, en el sentido de que si creemos en juicios, no somos capaces de multiplicar los pescados y el pan, pero eso ese es el milagro. ¿Quién convierte agua en vino? Quizás una alquimista, pero en, una, en un casamiento cuando está la presión y la mamá dice, no tenemos vino, en el libro de Urantia describe esto, no, no, hay, no tienen vino. Y Jesús se dice que vino a través de él de forma involuntaria. No fue como, un minuto María. No, simplemente vino a través de él, a través del amor. Él ni siquiera trató de hacerlo. Sí, él amaba a su mamá, amaba a todos y boom, ahora hay vino. Ahora, ¿cómo se hace esta alquimia? ¿Cómo se hacen estos milagros de levantar a los muertos, sanar a los enfermos? Todo lo que Jesús pareció hacer, que parecía ser supernatural, todo estaba basado en este primer principio de los milagros, que tienen en curso de milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Uno no es mayor, uno no es menor, uno no es más difícil, uno no es más fácil. Entonces, esto es clave. Entonces, ¿por qué no hay grado de dificultad? dificultad es, esto es porque el, los juicios es imposible Jesús vino a un estado mental en el que se dio cuenta en el que soy tal como Dios me creó y Dios no me creó para juzgar ahora cómo se aplica esto a la percepción de los seres humanos bueno solo te puedes imaginar si tú, tú tienes una aspiradora aspiradora y vas a tu mente <risa> <ríe> y suspiras <ríe> todos tus juicios Todos pensamientos de ataque Eso es lo que tendrías en la lección número 23 Puedo escaparme del mundo que veo Si dejo de ir los pensamientos de ataque Eso es lo mismo que decir si dejo de ir los juicios Está enseñando lo mismo una y otra y otra vez Dos mil años atrás lo enseñó Lo está enseñando en el curso Ahora hay una parte en el texto en la que Jesús dice, Dios ordena tus pensamientos. Sé que muchas veces los pensamientos tienen una mala reputación. Cuando Eckhart habla acerca de pensamientos, él se refiere a pensamientos del ego. Cuando Mucci habla de pensamientos, quiere decir pensamientos del ego. De hecho, Jesús nos dice en las lecciones, que tienes dos tipos de pensamientos. Tienes pensamientos reales, esos son los pensamientos que piensas con Dios. Porque Dios tiene una mente y Dios tiene pensamientos. Y tú eres un pensamiento en la mente de Dios. Entonces, no le des un mal nombre a los pensamientos, porque tú eres un pensamiento. Tú, el Cristo, eres una idea en la mente de Dios. Dios te dio las gracias en la eternidad y por siempre te da, te, te piensa. Y todo lo que puedes hacer es pensar con Dios y pensar soy espíritu. Eso es una lección también. Soy tal como Dios me creó. Eso también es una lección. Estos pensamientos reales en las lecciones no hay muchos, bastante es acerca de la percepción y dejar ir lo falso, pero hay pensamientos reales allí y uno de esos es: soy espíritu. Entonces, esos pensamientos del ego son los juicios y son una nube muy densa que cubre los pensamientos reales y dice al principio de las lecciones. Cuando tú dices estos pensamientos no significan nada, estamos empezando al principio. Los pensamientos que cruzan tu mente, básicamente está diciendo, son todos pensamientos del ego. Así que no te sientas culpable acerca de estos pensamientos que estás pensando porque está diciendo que no tienes pensamientos privados, dice al principio de las lecciones. Sin embargo, eso es de todo lo que eres consciente. La mente, cuando no es entrenada, es consciente de eh, pensamientos no reales, está consciente, está consciente de los juicios, se convence de que es el pensador de esos pensamientos, y ahí es donde comienza el entrenamiento mental, y ahí eh, Jesús agarra su aspiradora y... Y a medida que avanzas... Sigue suspirando todos esos eh, pensamientos de tan que con tu voluntad, con tu permiso. Dice, sí, purifica mis pensamientos. Esa es la oración. Voy a ser vigilante solo por Dios y su reino. Y ese es un proceso de purificación. Entonces cuando Jesús dice en el texto, Dios ordena tus pensamientos, todo lo que quiere decir es que Dios te creó y todos los pensamientos reales que piensas con Dios se encuentran en tu mente, no han abandonado tu mente, se encuentran todavía allí. Pero cuando tú crees que puedes ordenar tus pensamientos, lo cual es el ego, ahí estableces una jerarquía de estos pensamientos irreales de ataque y hay preferencias y, so so y todas estas cosas y básicamente tú tienes que empezar a entrenar tu mente para darte cuenta que no son tus pensamientos reales y tienes que dejarlos ir, tienes que Dárselos y entregárselos al Espíritu Santo. Entonces, lo que me gusta acerca de esta película que voy a mostrar hoy es que nos va a mostrar que el personaje principal para Mahansa Yogananda, básicamente el personaje principal va a tener que atravesar una purificación a través de su vida para llegar a esa experiencia de samadhi, a ese estado mental de quietud y él va a enfrentar diferentes eh, tribulaciones y tentaciones. Él va a adentrarse en su función de una forma muy grandiosa. en su función y esa es el camino hacia la felicidad, porque el perdón, el perdón es los medios y la llave para la felicidad. Otra cosa que es sorprendente acerca de esto. Es que, que si tomamos algo común como las relaciones humanas y decimos ¿Cómo se aplica los no juicios a las relaciones humanas? ¿Cómo el amor incondicional y agape se aplica en las relaciones humanas? ¿Cómo es que llegamos a este estado mental que transciende la, los celos, la comparación y la competencia? ¿Cómo ese estado mental encaja con esos sentimientos y emociones. Y te empiezas a dar cuenta que a medida que te profundizas, o sea, es que no lo hace, el amor incondicional y agape no se junta con los celos o la comparación y la competencia. Uno es real, el amor agape, y el otro es el especialismo. Los celos surgen de una jerarquía de ilusiones, especialismo. Yo prefiero este más que este. Imagina si hubiese ese show, eh, di la verdad. Algunos vio ese show con, creo que fue años atrás, Susan lo vio. Decir la verdad, hay un panel, tres personas, y todos salen y dicen, yo soy tal y tal. Y luego tienen que tratar de convencer a los jueces de que son la persona que dicen ser. Y al final, los jueces votan y dicen cuál piensan que es, es la persona real. Y, y tú luego todo, al final, se para. Y en cierto sentido, las relaciones humanas son como este show, y la verdad, mezclado con un juego de citas. Si mezclas estos dos shows, un juego de citas y di la verdad, y lo mezclas, ¿quién eliges tú como tu pareja? Es una combinación de estos dos juegos. Y esto parece ser una gran decisión para los seres humanos. ¿Quién va a ser tu pareja con la que te casarás? Las personas dirían, sí, esa es una decisión diferente a si voy a sacar la basura o no, o si voy a cortar el pasto el sábado o el domingo. La mayoría de las personas dirían que la persona con la que te casas, eso tiene un nivel más alto en la jerarquía de ilusiones. La pareja de matrimonio tiene un nivel más alto, es una decisión más elevada, si, que si voy a tener una Coca-Cola o una Pepsi. Las personas dirían, bueno... Siempre puedo volver y tener otro tipo de soda o un jugo, pero con una pareja con la que me casé, las personas se sienten que están atrapadas. No, no, no puedo tener otro pequeño todo el infierno sale sin trato de otra pareja entonces ahí empiezo a saber que hay una jerarquía de ilusiones y un sistema de juicios que se encuentra debajo de todo lo que los seres humanos perciben y ese es el problema el especialismo es la jerarquía de ilusiones el especialismo es la creencia en la creencia de la dificultad de la dificultad en los milagros. El especialismo dice que el chocolate blanco es mejor que el o oscuro o que la mantequilla de maní es mejor que un licor. Eso es todo este juego de las citas que tienes que elegir entre tres participantes, le haces todo tipo de preguntas y al final hay un ganador y dos perdedores. Cada show y en ti la verdad hay uno que al final se para y dice yo soy esta persona y los otros dos se sientan ahí porque han tratado de engañar a los jueces, pero al final se revela quién es el que dice la verdad y qué significa esto es que el amor incondicional y agape no tiene objeto. Hay veces que escuchas en este mundo el objeto de mi afecto alguien dice bueno ese es mi novio o novia y yo digo ah está bien y ese, dicen ese es el objeto de mi afecto eso es muy aceptable en este mundo se llama el apretón principal eso quiere decir que puedes apretar a otros de forma cuidadosa, pero tienes un alguien con el que puedas sostener o agarrar eh, que puedes hacer con una persona y no puedes hacer con otra. Y Jesús dice esto es una jerarquía de ilusiones. Y tú puedes llamar esto amor, un buen amigo, un conocido, un mejor amigo. Cuando éramos niños no hablábamos acerca de quién es tu mejor amigo. ¿Cómo lo llaman ahora? BFF. So Mejor amigo me. por siempre. <laughs> Oh, there it is. Best I just Friend Forever. Plan. Mejor amigo por siempre. BFF. Best friend forever, BFF. BFF. Jesús no le importa tanto a los mejores amigos. De hecho, sí. Él no le importa sí. eh, almas gemelas sí. y tampoco sí. a los mejores sí. amigos. Porque de hecho dice sí. esto, sí. dice sí. en el texto, sí. bajo la enseñanza sí. del Espíritu Santo, todas las relaciones, Todas las relaciones son compromisos totales. Y si bien no hay conflicto entre ellas, entonces voy a decir esto de nuevo. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno en ellas. Ahora, para mí, eso suena a agape. Eso es... Muy agape. ¿Quién tiene la audacia de poner eso en un libro, excepto el amor agape que conoce la verdad? ¿Alguien más escribe eso? Y la, las personas son perseguidas fuera del pueblo, van a charlas y son tirados fuera de, el, de esas charlas diciendo este tipo de cosas. Pero a mí me encanta bajo de acuerdo a las enseñanzas del Espíritu Santo. Todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno en ellas. ¿Qué podría él estar hablando excepto de la imposibilidad del juicio? Él debe estar hablando de una forma de ver a tus hermanos y hermanas que no tiene comparación, no tiene juicios, no hay celos, no hay competencia y es un total deshacer de todo concepto de este mundo. Habla, las personas estaban disgustadas en el templo cuando él dio vuelta a las mesas, cuando, donde estaban coleccionando las monedas y vendiendo animales para que los animales puedan ser quemados y sacrificados para que pudieses ir y entrar en el templo. Bueno, y las personas dicen, bueno, él tiró las mesas, debería haber estado enojado. Yo no pienso que estaba enojado, yo simplemente pienso que estaba haciendo un punto, como, esto es ridículo, esto se supone que es una casa de oración a Dios, y estás comprando y vendiendo animales para quemarlos. Las personas decían, él estaba enojado, David. Y yo decía, no, yo puedo ir y dar vuelta a una mesa con gran felicidad, podría simplemente tirar una silla con felicidad, no podría quebrarla, pero quizás podría tirarla. Eh, y la people, persona, see, las personas ponían significado en el comportamiento de Jesús y todo lo que él estaba haciendo es que era establecer un punto, que el comercio y el sacrificio de animales no tienen nada que ver con adorar Dios el Dios, Dios del Amor y, y Unidad. El Dios del Amor nunca va a requerir que o quemes animales. O que hagas un comercio y que conviertes esto en un shopping mall. El templo en Jerusalén estaba siendo convertido en un centro comercial. Entonces, créame, Jesús no estaba enojado. Él. él estaba muy calmado cuando dio vuelta a las mesas y todo el dinero voló bueno, obviamente los cambiantes de dinero no estaban muy felices porque no sabían de quién era el pájaro y las monedas oh no, por Dios, yo que maté ese pájaro y lo iba a vender y ahora Jesús lo tiró ah, el ego puede estar disgustado con el amor agape el ego está disgustado con Dios y con Jesús tanto que lo crucif crucificaron luego tres años el ego tuvo tuvo suficiente de Jesús y decía cállenlo, up, cállen a you know, like este sick. señor con pelo largo Abraham, antes de que Abraham fuese yo soy. <risa> Sáquenlo de aquí. Eran muy tradicionales. El ego está basado en el tiempo y es tradicional. Y Jesús está enseñando que en el reino de los cielos está en tus manos. Está diciendo, antes de Abraham, pues yo soy. Estaba, diciendo, estaba proclamando la divina inocencia en un mundo en el cual incluso los inocentes son culpables para el ego. Incluso los inocentes son pronunciados culpables ante el ego. Entonces puedes ver acerca de lo que vamos a hablar. Es por eso que necesitamos mostrar Awake, awake, este es el nombre de la película. No hay otra película que pueda hacer lo que hacemos, vamos a ver esta noche, porque lo que yo estoy hablando solo se puede experimentar si estás despierto. No puedes experimentar esto si estás dormido. Y el ego dice. Eh, por supuesto que en el dormir hay jerarquía de ilusiones y Jesús dice no hay jerarquía y ego dice, sí, hay más difícil o más desafíos y Jesús dice, no, no, esto no es el caso Jesús se diría que estaba en un estado mental de la expiación y es por eso que no hay jerarquía de ilusiones y no hay grado de dificultad en los milagros entonces, pienso que vas a ver esto en la película porque para Mahansa Yogananda a medida que profundiza más, más y más, él va a enfrentar desafíos alrededor en la creencia de la pérdida, en la competencia, va a enfrentar celos, eh, desesperación, eh, en la creencia en la traición, la creencia en la falta de lealtad. Vamos a verlo todo en la vida de Paramahansa Yogananda. Y la, esa es la razón por la cual la estoy mostrando. La razón es porque Jesús está diciendo, te tengo sostenido, tú eres perfectamente inocente, nunca has pecado en la realidad en, la realidad, en el cielo y en el mundo del tiempo y espacio, en el tiempo lineal, parece que el Hijo de Dios sí peca. Parece que en el tiempo lineal hay cosas que están bien y mal. Parece que hay todo tipo de jerarquías en, en este constructo artificial lineal, pero Jesús nos está enseñando que esa no es la realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no puedes pecar en, en el reino de Dios. Y el reino de Dios es real y verdadero. Y tu identidad es real y verdadera. Y tú quieres perdonar este autoconcepto del tiempo lineal que inventaste porque nunca te va a traer felicidad. Pero tu función de Perdón, sí te va a brindar felicidad. Y para Mahansa Yogananda es de hecho un muy, muy, muy buen ejemplo de esto. De una vida de devoción y en oración enfocada en adorar a Dios. A veces yo eh, pongo algún post de Paramahansa Yogananda, una cita en mi Instagram, y psh, psh, psh, psh, psh. ¡oh, a las personas no les gusta para nada! Una vez posteé uno hace un mes o dos que decía la, el único verdadero amigo que puedes tener en este mundo es un amigo del Señor. En otras palabras, se le estaba diciendo que la amistad debe estar basada en enteramente o completamente en devoción a Dios, piensa acerca de esto en tu vida, si tú vas a través de todos tus amigos y conocidos o amigos del, del colegio 20, 30 y tienes tu lista de amigos en donde los conociste, oh, los conocí en canto y los conocí en secundaria, estamos en el mismo colegio juntos. Somos mi marido son amigos de, this this this this de este this y lo conocemos atrás de este y este. Y Jovenanda dice, es como, es como tira una pelota de bowling. Y dice, sí, you, todos esos amigos que están basados culture, en culturas, language, idiomas, on, quizás están basados uh, en cosas que han hecho juntos, quizás <risa> fueron arriba de la montaña juntos porque están escalando juntos no, ahí viene la pelota de bowling y Paramahansa dice no, tú no tienes un amigo a menos que sea un amigo del señor lo que está diciendo es el propósito en nuestra mente de perdón es lo que nos une en la verdadera amistad. Pero si nosotros tenemos devociones de corazón que son por otras cosas distintas al perdón, lo cual le servirá al Señor, esas cosas, esas cosas, esas cosas no son amistosas. Eh, Pero Hansa diría que son distracciones. Y cuando puse esta cita de él acerca de la amistad en mi Instagram, This man is not Christian. Este hombre no es cristiano. No, no. Bueno, bueno you, you él so quizás no se llamaba but, eso, pero uh, me, créanme, loved, él loved amaba a Cristo, amaba a Jesús, by, era inspirado. You know, por esto, para Mahansa probablemente sé que esto también va a salir en Spreaker, pero creo que para Mahansa era más cristiano que la mayor parte de los cristianos. porque Por una cosa, porque amaba al Señor. Él tenía un gran amor a Dios, una gran devoción al amor que lo abarca todo. Paramahansa Yonanda tenía una alma gemela eh, van a ver en la película el Señor era su alma gemela él tenía tanta devoción a Dios que esto Venía todo a través de sus palabras y sus acciones, a través de su presencia. Si vas a tener un alma gemela, ¿por qué no elegir a Dios como tu alma gemela? Considerando que Él creó tu alma, Él no sería una mala elección. Considerando que cuando tu alma fue creada por Dios, Jesús dijo que tú, de hecho, dijiste sí, no fue algo pasivo, como oh, esto me hace cosquillos, oh, me creaste como el Cristo, oh, me hace cosquillos. No, Jesús dice: en tu creación tú dijiste sí. Sí. Le dijiste sí a Dios, tú hiciste una promesa a Dios, una promesa eterna, tú dijiste sí a tu creación eterna, no le dijiste un pequeño como, como un pequeño ojo, como un, tú dijiste sí y lo que veo para Mahansa Yogananda es Puedes sentir el momento en que se estaba creciendo a través de este hombre, a través que atravesaba su vida, en donde su sí se fortalecía más y más y más. Y ese es el camino a la felicidad. Tú mira a alguien que ha dado toda su emoción al despertar espiritual y mira qué tan feliz él es tú mira ese brillo en los ojos tú mira la sonrisa en su cara y cuando él canta y créame, este hombre le gusta cantar no soy el único cantante aquí este hombre cantaba sus oraciones y no solo las cantaba solo sino que decía y unanse a mí él quería que todos se unan y canten con él sus oraciones a dios ahora eso es devoción ese es el camino de a dios y esto no es tu película normal porque no creo que tenemos una película que pudiese mostrar como las función es la felicidad y sanar los celos, la comparación y la competencia. No me puedo ni imaginar otra película que se acercara a esta película. Así que espero que disfruten de esta película. Yo me voy a unir. Quizá me voy a unir cuando él empiece a cantar una de sus canciones y todos podemos unirnos. Yo, para Mahansa Yogananda, ahora voy a cantar. Canta conmigo, ora conmigo. El boom, con una voz, invitaba a todos a que oraran con él. Ahora, este no es un místico vergonzoso. Cuando tú dices, sin vergüenza, ora conmigo, so, yo para Mahansa Yogananda voy a orar, orar, ora conmigo. Ese no es tu tímido, tímido y manso persona normal. Tonight, Cuando yo decía al grupo, aquí antes, y, antes eh, que estaba en periodos de uh, meditación, uh, antes, Lake, antes años said, atrás, uh, y mi amiga Carrie dijo, what, what dijo hear, ¿qué escuchaste? ¿qué sentiste, ¿Qué sentiste en tu meditación? Y yo dije, yo necesito, necesito ser más atrevido y audaz. Y ella le dio miedo cuando yo dije eso, porque ella dijo, audaz, más audaz, ¿cómo puedes ser más audaz de lo que ya eres? Y yo dije, bueno, eso es lo que escuché, así que voy a, voy a hacerlo. Pero para Mahansa Yogananda, este es un ejemplo de audacidad. Y también... No voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta. Cuando tu gurú te envía al oeste, cuando tú adoras India, adoras las personas en India, cuando adoras todo acerca de tu vida en India y el gurú te dice, tú tienes que ir al oeste... Y entonces, este hombre con pelo oscuro y cara oscura, oh por Dios, si él estuviese vivo ahora, puedo verlo ir a Estados Unidos ahora, como toda la cuestión está ahora, con su piel oscura y su pelo largo, y con Facebook Live, Dios ayúdalo. Pero de hecho, cuando él sí, fue en los 20 y viajó a Estados Unidos, básicamente el ego no estaba feliz. El, y el ego trataba de eh, rechazarlo, trataba de atraparlo, mucho, tanto como el ego trató de atrapar a Jesús también dos mil años atrás. Entonces, este es un muy buen ejemplo para todos nosotros. Si realmente deseamos la felicidad, simplemente tenemos que aceptar la guía del Espíritu Santo y la dirección para guiarnos hacia esa felicidad. Y eso significa que quizás eres llamado a hacer y decir cosas con las cuales el ego no está contento. Estoy seguro que Joananda tenía miedo y resistencia acerca de dejar a todo su país amado y sus amigos y familia, y ir a un país extranjero en la otra parte del mundo, a una cultura completamente diferente. Realmente me puedo relacionar también con eso, porque cuando yo fui guiado a ir a, a países en donde ni siquiera hablaba el idioma, el ego se estaba sacudiendo ahí como, ¡Oh! Incluso a amiga Resta me decía, Tú has sido invitado a Argentina, yo decía, sí, y voy a ir, y te invito a venir conmigo. Y ella decía, bueno, vas a enfrentar un problema principal en Argentina. Yo decía, decía ¿cuál? Y el, el idioma de vivir, tú hablas inglés, ellos hablan español. Y yo decía, creo que el Espíritu Santo y Jesús pueden manejar eso. Y cuando había ahí, había 14 traductores eh, a través de estas dos semanas. Y muy buenos traductores, tengo que decir. Que eran muy amorosos. No, quizás no eran como Marina. Como Marina. <ríe> Marina no hacían todos estos gestos como Marina, pero eran aspirantes de Marina. <ríe> esto era 2003, esto era el principio. Yo estaba simplemente feliz que había traductores, porque Resta me decía que tenía un gran problema. Yo decía, no no, no, no, no creo que va a haber un problema. Y no hubo un problema. Entonces podemos ver también en la vida de Yogananda que con su voluntad de orar y de seguir la oración, él estaba viviendo la lección del curso de milagros, la que decía, me a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Él ponía al Señor primero en todo. Y esa era su dicha, esa era su felicidad, esa era su seguridad. Y en los tiempos de desafíos y tribulaciones, eso es lo que los haba salir de esas tiempos oscuros del ego y las tentaciones incluso vino aquí en donde estoy haciendo esta transmisión eh, vino a este lugar era justo afuera eh, en un bote, en un barco, en el lago donde estamos acá, en Chapala cuando él necesitaba venir a, a la oración vino aquí Jesús estaba enseñando desde el barco y ahí estaba la fotografía de Yoganaza, Yogananda con su pelo largo en el barco en el lago de Chapala. Entonces él vino aquí para, para poder... A adentrarse en oración y ahora que tenemos una gran cantidad de personas aquí y para Mahansa si tuviese labios estaría sonriendo pero está mucho más allá de la cara eh, Jonanda anda pero en su corazón se está sonriendo todos y está diciendo si sí, esto es genial vayan por ello sean felices sean dichosos así que disfruten de la película y creo que Cantar en esta película, vamos a tener que pausar la película cuando Yogananda empiece a cantar porque esa es nuestra clave. El coro de Yogananda está listo, incluso si estamos todas partes del mundo. Esto es Awake, la de Paramahansa Yogananda.